La Comisión Provincial del Partido Revolucionario Moderno ha recomendado la designación de Ho Chi Minh, que es un contable de, muy reconocido de aquí, de la plaza, un hombre con sobrada capacidad para dirigir la oficina de Senasa. Entonces, tenemos los informes de que vienen hoy día a imponernos otra persona que no fue la que recomendó la Comisión Política, la Comisión de Empleo de la Provincia. La dirección Senales, todo, todo, estamos de acuerdo de que sea el compañero Ho que dirija la oficina de cenar. Los partidos políticos es una familia, muchas veces, hasta en la misma familia, en la pareja de esposo e hijo, a veces hay situaciones momentáneas de enfrentamiento, pero lógicamente que hace enfrentamiento, pero ya a la hora o a la media hora ya están abrazados. O Esas son situaciones de momentáneas. Lamentablemente, hasta ahora hemos registrado muchos inconvenientes en este proceso de nombramiento de los parmeístas. Y también el mismo trauma ha hecho que no se tome en cuenta un compromiso que hay con los aliados, porque todo el mundo sabe que Luis Abinader tuvo el apoyo de movimientos y de partidos aliados. Entonces, para ello hay un reglamento que le establece el derecho a tener el 20% de la empleo manía Pero también eso ha tenido su dificultad, implementarlo, igual que lo, los empleos de los paramedics.